Dice la productora, está pasándola muy bien. Y ahí lo mostramos, a ver. Andrés, ¿viste? Sí, copita de vino en mano. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. Imaginamos que es mendocino el vino. Eso te iba a Totalmente. ¿totalmente? Ah, Totalmente. Lo pedí, Lo pedí porque la otra vez cuando estuvimos hablando en el lugar que estaba no tenían, pero en este lugar encontré. Qué buena memoria. Así que nada, ¿eh? me pedí un, un Malbec mendocino. Excelente, qué bien. Excelente. Y está bien, está bien eh, puesto nuestro vino allá. ¿Fácil de encontrarlo? Sí, sabes que sí, o sea, más que nada acá en el centro, ahora estoy en el centro de Houston y acá sí, acá sí es como que es, es más fácil conseguir. Uh -huh. Qué bueno. ¿Qué podés mostrarnos, Andrés, del lugar bueno. donde estás? Y bueno, mira, a ver, voy a hacer un poquito de. A ver si puedo. Ok, bueno, este es un barcito y de acá del de Centro de Cristo, así como este, bueno, hay, hay miles uh -huh. sí, pero lo que me gusta a mí de esta zona es... Right back. Yeah, perdón, eh, Lo que me gusta de esta zona es que estoy en un parque este es, es un parque que se llama Discovery Green y lo que tiene es que es como un parque que les quiero mostrar que está en el medio del, del centro de Houston. O sea, es como lleno de edificios y entre medio de los edificios tenés un parque hermoso. Un pulmón con un montón, verde. No sé, exactamente. No sé si pueden ver algo. Sí, con, sí, sí, con sí, todos sí los se edificios. Ve. Oh. Claro. Puro edificio. ¿Es una zona donde hay muchas oficinas, Houston, o donde estás vos ahora puntualmente? Me parece que perdimos el audio, viste que se dejó de oír sí. el ambiente. Uh -huh. eh, Andrés. And, uy, me imagino que va hablando y relatándonos un montón que no estamos oyendo. Y la verdad es que ninguna no sé de si, las dos ha estado ahí, entonces no hay. No, no, hay, no sé si la producción tiene chances. Un par de gente. ahí, ahí. Andrés, te habíamos perdido. Hoy. Hola. ¿Me escuchan? Ahora, sí, Ahora sí. Ahora sí. Si nos estabas contando algo, volvílo a contar. Okay. Sí, les decía que, bueno, este es, como decías vos recién, un pulmón verde, que pueden ver aquí. Uh -huh. ¿Y es? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Nosotros escuchamos okay. el ambiente, así que suponemos okay. que todavía no, no has dicho mucho. Me llamó mucho la atención en este pulmoncito verde que estamos viendo en el centro de Houston, eh, ese tipo... Food track, no sé qué es, de colores. track tiene nada que ver. ¿Este de acá? Sí. Sí, no, no, no es un food truck, Es como una oficinita, digamos, de, de turismo, una cosa así. Ah, ok, ok, está bueno. Sí, esas reposeras, qué uh -huh. interesantes, ¿no? Que di, Supongo, alguien que está en la oficina tiene 15 minutos de break y se tira ahí. Bueno, lo que les decía recién es que esto es como un área muy de oficina, uh -huh. o sea, está lleno de oficinas. Y ahora no ven a nadie, pero hace un rato cuando era el horario de almuerzo, alrededor de las once y media, doce, el mediodía acá, esto estaba explotado claro. de gente, porque la gente sale de las oficinas y viene a almorzar. Eh, y después alrededor de las 4 y media de la tarde, entre las 4 y las 5 que la gente sale de su, de su trabajo de oficina, esto también es un, un caos un mundo de gente ¿Y qué? O sea, acá hay como un parquecito mucha gente por lo que están contando, no hacen tanto horario corrido allá las personas que trabajan en oficina, sino que cortan más o menos parecido a lo que hacemos acá y acá hay como les dan supuestamente es una hora de almuerzo. Claro, no, uh -huh. sí si hacen Entonces, corridos, solo que tienen eh, un tiempo para almorzar. Claro, bien, bien. Exacto, sí, generalmente el horario acá es de 8 a 4 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde, ese es como los horarios más comunes. ¿Qué, ¿Qué son esas estructuras rojas que se ven a nuestra izquierda? no se Eso sí, podés ver, son como unos columpios Ay, luces. Ah, bueno, luces. ¿Qué si sí, tiene unas lucecitas abajo, en la noche prenden como unas luces de colores. ¿Columpios para adultos también son? Claro. Porque ahí sí, veo la saludo. señora, que está sacando una foto para Instagram. Ah, sí, para Instagram. ¿les? Para las redes sociales. Pero bueno, lo, lo que ves acá, en realidad, toda esta gente, la mayoría es turista, o sea, extranjero, así como yo, o gente que por ahí viene de alguna otra ciudad, ¿viste? Pero eso es lo lindo de este parquecito, que está como en el medio... En vez de, de, de Pero está buenísimo si lo pensás, esto de poder salir de la oficina a esa hora y no comer adentro de la oficina y tener un espacio así al aire libre, me, me encantó, quiero uno ya, Ay, yo quiero uno, tío. está buenísimo, claro, por ahora tienen razón de ser las amaquitas y todo eso, ahí te tomás el descansito. Ah, qué difícil volver a arrancar, me a trabajar después de estar sentado ahí. No, no te dan ni ganas. Claro. ¿Qué, qué, qué diferencia... Voy a subir una hamaca, ya Dale, que subite, subite. Escuchame, Andrés, ¿qué diferencia de horario tenemos ahora con ustedes ahí? mira el domingo cambió el horario y eh, son tres horas menos ahora. Acá es la... 1 y 23. 1 y 25, Ajá. claro, sí, por ahí. Perfecto. Mirá. ¿Y, ¿Y la temperatura? Es que como esto, ¿eh? Bueno... Supuestamente ya estábamos como llegando al invierno, uh -huh. lo cual es medio loco porque eh, supuestamente para esta altura del año ya debería estar frío. Ahora están haciendo unos 24 grados más o menos, está hermoso, está hermoso. Lo único que tiene acá Houston, que no me acuerdo si les comenté la otra vez, es la humedad, la humedad es tremenda, tipo Buenos Aires, así, entonces por ahí se siente un poquito más, pero yo calculo que ya para fin de mes, principios de diciembre ya empieza como el frío. Más, un poquitito más duro que tampoco es tan frío para nosotros que estamos acostumbrados a la nieve, a las montañas y eso. Bueno, espera no pasa nada. En el estado donde estás vos en Houston no están así, pero si te moves un poquito y te vas para Nueva York, ahí te quedas. No, no, ir. sí, por eso, digo, acá, acá claro. es, es bueno, o allá sea, en Nueva York es muy fría. ¿Has aprovechado para mm. pasear por otros estados? Eh, Mira, ahora tengo el mes que viene un par de viajes. Voy a Carolina del Norte y creo que tengo un viaje más a Oklahoma, si no oh. me equivoco. Uh -huh. Pero, pero sabes que lo que lo que pasa también que es tan grande Texas. Es decir, Houston de por sí ya es grande, pero Texas es gigante. Estuve en Austin hace poquito. Eh, la semana que viene voy a Dallas, pero son ciudades gigantes que no, no te alcanza el tiempo realmente para, para recorrer. Claro, y las distancias son lejos, no es que te puedes subir a un auto y hacerlo, sino que tenés que buscar otro medio. Mira, acá la distancia, podés hacerlo en auto, pero por decirte un ejemplo, no sé, yo estoy acá en el downtown, hasta donde vivo es una hora manejando. Oh. Y es normal, ¿entendés? Sí. Acá hay gente que trabaja en el downtown y que... Viaja todos los días una hora, una hora y media hasta su casa para, para trabajar, de ida y otra de vuelta. Oh, qué y después eso. las, ot las ¿Qué? otras ciudades como Austin, San Antonio, Dallas, son todos mínimo tres horas de viaje manejando. Oh, es un montón. Sí. Eh, nosotros, nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Ya cuando te acostumbras, bueno, se, se hace el hábito, pero no, y la, y suena un montón. Suena un montón, pero lo que voy a decir es lamentable para nuestro país y positivo para ustedes. ¿No sabes lo que son las autopistas? Ah, o sí. sea, acá lamentablemente salió un informe donde dicen que la, la ruta, todo lo que tiene que ver con autopistas en Argentina, son las peores del mundo y la verdad que allá da placer por ahí no. manejarlo. Acá la verdad que, tienen... que, que sí es real, no apenas de, viste, de decir manejar 45 minutos, una hora para llegar a un lugar me parecía una locura. Uh -huh. Ahora es normal, ¿entendés? Y aparte es como todo tan automatizado, por ahí pones el GPS en el auto, agarraste, comprabas un café, ¿entendés? Y vas manejando, tomando café, escuchando música y se te pasa nada, se te pasa así. Pero sí, uh -huh. sí la verdad que las autopistas, todo lo que es el tema autopistas acá... Es gigante y siguen creciendo, o sea, siguen haciendo muchísimas autopistas y carreteras. y Carreteras, eso son unos medio... No, el café la carretera se... y todo, estás recontra se, se, se me pega. Lo que pasa es que por ahí en, en español, cuando hablas acá, en Houston hay mucha gente que habla español. Yo te diría que el Mira. 65, 70% de la población habla en español, porque hay muchos extranjeros. Uh -huh. Eh, y entonces eh, hay palabras como, por ejemplo, auto, eh, nadie dice auto, decimos carro, ¿entendés? A mí al principio me, me, me, la camioneta no le dicen camioneta, le dicen troca, viene muy de los mexicanos, eso, pero, pero claro, bueno, te vas acostumbrando. Más centroamericano es. ¿eh? Uh -huh. Claro. Eh, Andrés, bueno, nada, siempre nos mostrás un poco de esa linda ciudad. Eh, excelente el lugar que nos mostraste hoy Porque también nos hablaste de los hábitos que tienen allá este Break en el medio del trabajo ¡Qué lindo! El lugarcito que tienen está recopado el, Me gustó mucho sí, la pintura del columpio que es... Me encantó para hacerla El columpio es hermoso ah. Vénganse y, y jugamos un rato en el columpio Sí, la verdad que, que es muy lindo y, y una de las cosas que, que quiero destacar también de acá mm. que, que me ha llamado mucho la atención yo estuve en, en Mendoza hace poquito, estuve unos días en Mendoza, volví y me volvió a venir. Pero lo que hablaba con amigos y familia, que es que por ahí muchos tienen como la concepción de que el americano es una persona muy fría, muy distante. Sí es verdad que son culturas totalmente diferentes, pero la gente acá es súper cordial, es muy buena onda. Eh, yo la verdad que las pocas veces que por ahí he necesitado como algún tipo de asistencia o algo, eh, incluso servidores públicos como los policías, no sé, siempre viste como buena onda, buena intención, buena gente. La verdad que, que se vive bien, se vive tranquilo. Qué lindo, qué lindo, Andrés. Bueno, tu saludo para Mendoza, así cerramos. Bueno, les mando un beso grande a todos mis amigos de, de allá. Me dijeron un par vecinos por nombre, así que los voy a, espero no olvidarme: Dani, Martín, Gustavo. Eh, Marcos, Pablo y bueno a mi madre que siempre está ahí, ella me, me ve siempre por videollamada pero bueno le mando un saludito por acá a mi mamá y a mi papá que la, están la grabando, ¿la viste? en la los...